Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal si es tu primera vez, yo soy Jessely Salazar, una venezolana viviendo en Viena y en este video les voy a estar hablando sobre mis productos favoritos de este mes es un video bastante conocido en YouTube, yo nunca lo había hecho y últimamente había tenido un palpito de que debería hacérselos porque una de las cosas más difíciles que nosotros atravesamos cuando venimos a vivir a Austria o a Europa en sí es qué productos comprar Realmente existen muchas marcas iguales a las de nuestros países, aquí obviamente están todas esas, pero el detalle es el idioma. Entonces no sabemos qué comprar cuando vamos al supermercado, cuando necesitamos comprar productos de belleza para la cara, para el cuerpo, para todo. Entonces yo les voy a hablar de mis productos cada mes para que así sepan cuál comprar. Ojalá cuando yo me mudé a vivir a Viena, hubiese tenido a alguien que hiciera estos videos porque ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que yo gasté al principio buscando los productos ideales para mí porque obviamente no los encontraba, no sabía cuál comprar en fin, vamos a comenzar este video los voy a enseñar mis favoritos que estoy usando actualmente hay muchísimos, ustedes no se imaginan, muchísimos productos que uso pero los voy a nombrar, los que yo sé que son como que de primera necesidad para toda chica un video más para chicas, pero va para los dos porque voy a mostrar algunos productos que sirven para todos. Lo primero que quiero comenzar eh, mostrándoles es mi jabón de cara preferido. Este es de L'Oreal, ¿vale? Les voy a buscar el precio y se lo voy a dejar por aquí, pero recién lo compré otra vez ayer y costó como 6 euros, creo. Se dura un montón, muchísimos meses Yo tengo cara seca, cuerpo seco, todo seco, cabello seco Y yo tengo que usar productos para la cara y el cuerpo seco Porque no tengo cara grasa ni nada Entonces este es para cara seca y sensible Si usted tiene la misma cara que yo, este le va a ir súper súper bien Es de L'Oréal Paris, le quita el maquillaje, sirve para todo De verdad que es muy bueno, se los recomiendo El siguiente producto para la cara que les quiero recomendar Es uno que estoy recién Utilizando eh, para este tema del invierno, este baby cream se llama Hydream Baby Cream. Eh, es hidratante y para cara se eh, sensible. Es de agua termal. Es hidratante para eh, invierno que se nos receta mucho la cara. Si tienes sec cara seca, es horrible. Y si no la tienes, también se te pone súper seca. Se te quiebra todo. Ahorita yo tengo los labios quebrados. Esta cremita es, eh, tiene color. Y eh, la puedes usar para eh, medio maquillarte O sea, solo te la aplicas, este es para chicas, obviamente Pero este lo pueden usar hombres también eh, Entonces, esta es muy, muy buena La estoy recién usando este mes y me ha gustado bastante estos son los productos de diciembre prácticamente, así que a final de eh, diciembre, principio de enero les voy a hacer otro review de otros productos que estoy usando Esta crema también es para la cara, esta va para hombres y mujeres, de hecho esta la empecé a usar por un chico que hizo un video Porque con todo esto de las mascarillas, chicas, a mí me salió esto acá, pero así se me puso la cara llena de pepas De pepas digo yo, de, de acné Y... Eh, no se me quitaba con nada, me compré un pocotón de productos de The Ordinary, que de eso también les quiero hacer un review, porque ya llevo como 3-4 meses usándolo y ya puedo darles un review. Y eh, nada me quitó el acné más que esta crema, que es la F-Clar Duo Plus, con factor de protección 30, porque esta existe sin factor de protección y... El plus que es con factor de protección, miren, esta se la recomiendo a hombres y mujeres si sufren de acné. Yo no estaba segura de usarla porque dice que es realmente para cara con acné y más que todo para cara grasa. Entonces yo dije, no me lo va a funcionar, pero todo el mundo hablaba también que dije, me lo voy a comprar. Lo peor que puedo usar es que me salga acné que ya tengo y yo nunca había sufrido acné, nunca. Y de hecho, con esta crema se me quitó y no me ha vuelto a salir, gracias a Dios, pero este, de verdad, es lo máximo otra cosita para la cara, para hombres y mujeres, les recomiendo Esta termal de Vichy Tengo otra que acabo de comprar Que no las... Ok, la voy a buscar y se las voy a poner Esta termal de Vichy, también estoy usando actualmente Una de Aven, creo que es la marca Italiana, esta me ha encantado Es súper fresca, tú lo que tienes que hacer Por cierto, ya me voy a echar No le queda, oh my god Olvídenlo, se me acabó Es que de verdad la uso muchísimo, pero en casa Tengo también una en el bolso de sal Se la voy a buscar ahorita es la de Avem y esa la llevo al trabajo a todos lados, entonces en la calle. Porque con el frío se nos empieza a cartonar la cara. Y esta cosita, pero sí tienen ¿por qué no echa olvídalo Pero esta de verdad, en la calle, cuando usted tiene mucho rato en la calle caminando, se echa, se le hidrata, es lo máximo. Se las voy a poner por aquí. Esta de Vichy. Esta se si costó, aquí está el precio, 3 euros. Está súper barata. Otro producto para enfrentar el invierno acá en Europa en cuanto a cosas para echarte en el cuerpo. Es este shampoo eh, en seco, más que todo esto lo usamos, yo tengo este y este de muestra para llevarme a la calle Que no hace tanta falta llevarlo a la calle porque no se echa una sola vez al día Pero eh, esto es cuando no te lavas mucho el cabello, yo no soy sé de lavarme mucho el cabello porque mi cabello es finito y se rompe de nada Entonces yo dije, ok, una amiga empezó a hacer review de estos productos pero ella vive en, en Panamá Y dije, bueno, vamos a probarlo y sí funcionan, no lo suelo usar tanto pero sí funcionan, este, te lo echas, te pasas el secador y listo, este me gusta. Otro jabón que estuve utilizando para la cara seca y acnéica es muy buena, es con ácido hialurónico, es esta de Neutrogena, es buenísima, o sea estas dos para hombres y mujeres lo máximo, se, la lavan, en la, se lavan la cara en la mañana, en las noches, y esto de verdad es una bendición de dios, es súper rica yo he usado toda la vida, o sea desde que llego a Austria he usado esta usé este pote, ya se me acabó lo volveré a comprar, sí sin embargo quiero probar unos de, de la marca bueno, quiero usar otros y cuando les, los use se los digo a ver si son buenos pero este se lo recomiendo muchísimo, ya lo usé completito y de verdad también vale la pena para las chicas o los chicos que usan protector solar o que se maquillan y las chicas eh, yo siempre me lavo la cara con estas aguas micelares de Garnier en realidad he estado usando esta desde el principio porque esta tiene aceitito y siento que te desincrusta más todo el maquillaje y luego me lavo con esto, esto es en las mañanas y después me he hecho... Eh, una crema hidratante como esta, por ejemplo... Ah, no, esta es la baby cream. Una crema hidratante, ya va, Dios mío, yo se la voy a buscar porque aquí la tengo. ¡Ajá! Ahora sí, una crema hidratante como esta de la Roche-Posay es hidratante. Y ya, es de agua termal, hidratante. Esta, uso esto, después esto me lavo y después mi cremita hidratante en las mañanas. Después si sí me suelo usar el baby cream o si no quiero usar nada de maquillaje porque yo suelo andar sin nada de maquillaje, esto... Este, pero sí Entonces, últimamente Como me empezó a salir acné Debido a todo lo de la mascarilla Y porque uno trabaja 6 horas con la mascarilla puesta Decidí parar este porque tiene aceite Y dije, ajá Dos modos son cuatro, aceite, la cosa Eso no, seguramente eso también Me puede estar afectando Y ahora estoy usando esta que no tiene Así ese aceite y es mucho más Gentil para la cara eh, Es con aguas de rosa y de verdad que esta me ha encantado, es súper ligera. Me quito mi cosita, me lavo la cara, mi cremita. En las noches me he hecho ácido hialurónico, me he hecho vitamina C, pero eso es de, de ordinario, ese es otro review que les voy a hacer. Pero por ahora estos son como los básicos que tienes que tener. Eh, yo uso también este desodorante. No es tan barato, pero este desodorante es... Miren, yo lo vengo usando en spray y en esta... En barrita que es esta eh, edición Y yo, yo no sé por qué yo nunca le quito esta tapiqueta que viene encima Por eso se rompe un poquito Pero está bien, está limpiecito Este este es muy muy bueno, de verdad que yo nunca he sufrido de violín Como le llaman en Venezuela, no sé cómo le dicen en sus países Yo nunca he sufrido de mal olor acá abajo Pero yo he sentido que aquí con el frío como que el desodorante suele no sé cómo decirles la palabra, suele como dañarse muy rápido o eh, como usamos las chaquetas de invierno demasiado tiempo y eso no se lava siempre, las chaquetas de invierno yo creo que uno las lava en seis meses, no sé, dos veces cabal, justamente porque es demasiado, cómo decirte, muy fuerte y hay que mandarla a la tintorería, no sé qué, son muy gruesas, entonces uno la lava muy poco, entonces te ponen tu ropita, tu chaqueta y el desodorante suele como ponerse chimbo, aunque no salga mal olor, entonces este producto a mí me ha ayudado muchísimo. Yo, miren, yo me puedo quitar una camisa de haberla usado un día entero y te pegas ahí a olerle y no huele a nada. O sea, a nada, a nada, a nada. Este producto es lo máximo, es de la marca Borotalco, es, no sé, with microtal, absorbente, Única esencia de Borotalco es el, el original de tapita verde porque venden otros que no me sirven para nada Este es lo máximo eh, Y por penúltimo les quiero enseñar este champú eh, Es de Garnier Es para cabellos también secos, con silicón No sin silicón eh, Es con bromas naturales, dice Para cabello normal y este es con, dice Aloe Hidrat De verdad que es súper hidratante, me ha encantado Este es como el tercer pote que me compro en el año Me ha gustado bastante La marca Garnier, eh, la doradita Y esta es muy buena Esto shampoo lo pueden usar hombres y mujeres también este, los hombres, como siempre, suelen usar su. ¿Cómo es? Head and shoulder. Mi novio lo usa y le va muy bien. Aquí sí venden el de tapita azul que es universal. Por eso no se los muestro. Porque el de tapa azul siempre es el que usan casi el 99% de los hombres. Aquí lo venden. Usted lo va a encontrar en Vila. Eh, puede encontrarlo en Hofa, que creo que también que son supermercados. Y bueno, por último, les quiero mostrar este crema Dove. Lo máximo. Yo tengo la piel ultra seca. Súper seca, es que, a ver Si yo me hago así, me sale O sea, de hecho, tengo echada la crema y con todo y eso, ve O sea, yo de verdad soy súper, súper seca Por más que tomo agua, por más que, o sea, mi piel absorbe demasiado eh, Esta crema me ayuda muchísimo No es densa como todas las cremas que son para eh, pieles secas Que son súper densas Esta es súper ligerita, me encanta Tiene una textura muy ligera y se la recomiendo Esta es la Dove eh, intensive body dilution Sea de how O sea, piel súper seca Tiene esta etiqueta Todas son así Y lo que cambia es esto Entonces esta es la etiqueta como eh, si sí, color rojizo Acá Esta la buscan súper es lo más Y bueno, me faltan tres productos Repito que les voy a hablar Siempre tenemos que usar Nuestro protector de labios Este Este lo compré en las farmacias De Coconilas es lo máximo, de verdad. Úselo también siempre porque los labios empiezan a romper. Es horrible. Lo dejas de usar casi que una mañana y ya se te empiezan a romper los labios. De verdad que hay que usarlo a cada rato si estés en casa porque aquí todo se pone muy seco con lo del invierno. Y bueno, eso te ayuda muchísimo. Este es Bin natural ¿De qué marca? B-Natural. Se los voy a ir poniendo por aquí abajo, de verdad. Este también se los recomiendo mucho. Para las chicas, bueno obviamente esto también es para hombres y mujeres Para las chicas sí les voy a hablar de este producto que bueno, es el the, eh, Fit Me de Maybelline Me ha encantado, yo uso el número 25 y yo lo uso aquí y con el tema del invierno no se me seca la cara Aparte que como yo uso aguas termales, yo me maquillo, yo boto, y al final chic, chic, Y eh, durante el día me voy echando más agua termal para hidratar la piel, entonces esto me ha encantado porque no se me rompe aquí, no se me quiebra y me ha gustado bastante este mel. Y por último, este que fue un descubrimiento del año, señores, es de L'Oreal. Es un rime no es de water, no es waterproof, eh, se quita fácilmente con el agua, eso es lo que me encantó. Pero lo especial de esta es que hace buenas cejas. Cuando a ti te gusta el natural, por lo menos yo solo me he hecho mis crema, mi cosa, clic, y aquí, ya, o sea, mi ceja. Este es buenísimo porque yo uso a veces lentes de contacto y dice que este ayuda con los lentes de contacto Porque saben que los que usamos lentes de contacto sabemos que a veces se le mete el rímer y te daña Y te empieza a salir como, el, no sé cómo le llaman ustedes, la gaña Esa cosa que te nacen aquí en las mañanas, bueno, te nacen el día en negro, pero con este no Es muy, muy bueno Y no te daña tampoco tus lentes de contacto De aumento cuando los usas Así que estos productos son mis básicos De verdad chicos, si les pudiera decir Jessen, voy a Austria, no tengo dinero Necesito escoger solo Dos productos No, para la cara, dos productos ¿Qué te recomendaría yo? Obviamente, esto Primero usas esto con un algodón Y después te lavas tu cara Estos dos son lo máximo Ah Jesse, necesito un producto para hidratarme la cara Este, para invierno Es el mejor O sea, de verdad que esto ha sido Lo máximo que he conseguido porque me encantó. encantado pero es que la mascarilla me está saliendo acné ¿Qué uso? Este Este, el Efeclar Duo Plus Con factor de protección 30 Si no te tienes que echar protector extra Y no andas ahí haciendo más crema sobre crema, crema Y te sale acné Este es el más Ah Jessy, ¿qué desodorante me compro cuando llegue a Austria? Este, ya un, dos, tres, 4 Le estoy reduciendo a cinco productos hasta ahora Yo sé Lee, que se me rompen los labios en Austria, no sé qué por el invierno ¿Qué uso? Una, eh, pueden usar cualquiera, pero yo estoy usando esta hace como un año y pico y, y me ha servido Y bueno, y de shampoo, cualquiera que usted use Pero yo estoy usando este, te lo recomiendo, de verdad que Estos son mis productos de este mes, chicos Porque de verdad me han funcionado, tengo muchos reviews, muchos productos ahí que uso también los intercalos y que bueno, aquí escogí como los mejores para comenzar con esta serie de videos. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado, chicos. Y eh, les voy a dejar los enlaces aquí abajo para que puedan ver de qué producto se trata y comprarlos. Eh, los consiguen en Vila, Sé que es Fijo y en DM también, DM se llama, también se consiguen todos estos productos. Espero que les haya gustado este video y que se encuentren muy, muy bien. Yo estoy muy bien por aquí disfrutando de la navidad eh, nos vemos en un próximo video chicos Los quiero mucho, chaito